Transdisciplinariedad. Para estudiar la transdisciplinariedad necesitamos conocer y entender previamente cuatro conceptos. El primer concepto es disciplinariedad. Disciplinariedad representa en una especialización en aislamiento. Por ejemplo, una persona puede estudiar ideología y entenderla bien sin necesidad de conocimientos acabados de física o psicología. El segundo es multidisciplinariedad. Por ejemplo, una persona puede estudiar simultáneamente o secuencialmente una o más áreas del conocimiento, pero sin hacer conexiones entre ellas, llegando a ser competente en química, sociología y lingüística, sin que ello genere cooperación entre las disciplinas. El tercer concepto es Pluridisciplinariedad. Este implica cooperación entre las disciplinas, pero sin tener alguna coordinación. Normalmente se da entre conocimientos compatibles entre sí y de un mismo nivel jerárquico. Y por último llegamos a un cuarto llamado interdisciplinariedad. Aquí los participantes pertenecen a diferentes disciplinas, pero la integración comienza en el mismo proceso de la formulación del plan de acción. Y específicamente cada uno de los miembros trata de tener en cuenta los procedimientos y trabajo de los otros, vistos hacia una meta en común. Es decir, la interdisciplinariedad tiene por objeto transferir métodos de una disciplina a otra. Por ejemplo, los métodos de la física nuclear transferidos a la medicina conducen a la aparición de nuevos tratamientos contra el cáncer. Después de haber visto los cuatro conceptos anteriores, hemos llegado por último al concepto de la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad tiene por finalidad la comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento. Se fundamenta en la noción de ir más allá de las disciplinas y aporta una metodología de indagación transdisciplinaria. De la misma manera, está constituida por una completa integración de teoría y práctica. Por tal motivo, la transdisciplinariedad no rechaza la disciplinariedad. Al contrario, hace emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulen entre sí y nos ofrezcan una nueva visión de la naturaleza y de la realidad. Después de estos datos, ¿qué haces tú para implementarla en tu práctica docente?